Agarteando el tiempo, torno la mente oscura, sin rayos siquiera de luna, sobre su cuerpo ya inerte, buscando el hierro candente, haciendo su turno.